Bienvenidos al tutorial de Iniciación al Ukelele Y hoy continuaremos con dos ritmos Aprenderemos a tocar dos ritmos muy sencillos El primero, para poder aprender un poquito mejor Y no tener que entorpecernos con los acordes Mutearemos las cuerdas de delante. ¿Cómo se hace? Pues pulsándolas todas Y suena así Aunque a mí si tocamos un acorde la montamos y probamos el primer eh, ritmo de acorde sería dos veces para abajo dos veces para arriba una para abajo y una para arriba dos veces para abajo dos veces para arriba una para abajo y una para arriba más lento en un acorde por ejemplo en un sol Haciendo una escala de acordes a los que aprendimos en el anterior tutorial, por ejemplo dijimos Do, Sol, Rey, Mi menor, pues lo podemos hacer en ese orden con este ritmo a ver cómo sonaría. Vale, ahora un poquito más rápido para que veáis la diferencia y cómo se puede quedar. el siguiente ritmo que vamos a aprender que es muy sencillo que es más un ritmo enfocado a lo mejor para el reggae o sea para arriba para abajo y para arriba y una palmada pues un ejemplo sería más rápido y metido en unos acordes sería y si lo ponemos en estos mismos acordes de antes que hemos puesto el otro ritmo sería Y esto es todo, nos vemos en el siguiente tutorial en el que aprenderemos dos canciones con los acordes ya aprendidos. Un saludo.